Hola, estamos en la parroquia Antímano, en el sector del Carmen, donde se está realizando la fiesta de los santos negros en conmemoración al baile de San Juan. Bueno, San Juan Bautista en Antímano nació hace seis años y es el séptimo año que hacemos la fiesta en honor a San Juan Bautista aquí en Antímano. Eh, viene de los pueblos de Aragua, nació en, en Aragua y lo trajimos hacia Caracas. Eh, nos unimos como cofradía de la comunidad y nosotros como cultores. Eh, el recorrido, el recorrido lo hacemos aquí en la calle del Carmen, llegamos hasta Mamera. ¡Oh! Mira, ¿cómo usted ve el ánimo de esta fiesta? De... Hay bastante ánimo, estamos juntos para celebrar el San Juan, un aniversario más y pagando promesas. ¿Y muy y ahí jóvenes también celebrando esto, no? Muchísimos jóvenes, la mayoría son jóvenes. ¿Cuánto tiempo tiene celebrándose la fiesta de San Juan aquí en la parroquia de Antímano? Tenemos exactamente 14 años el día de hoy. Hablarte de San Juan acá es hablarte de un proceso de formación a través del proyecto Herencia Cultural y Identidad en Pueblo que tiene que ver con la cultura de las y los afrodescendientes en Venezuela. Le damos las gracias a ustedes por venir a cubrir por primera vez, una televisora viene a cubrir nuestro San Juan Bautista. Aquí finalizando la fiesta festiva de San Juan, aquí en la parroquia Antímano, el transmisor popular, la versión de la noticia.